como un estadio, el que te, pues, si fuera una cosa, lo único que en tal lugar es que si usted se siente ofendido se te ponga la acción, no, no se tiene que ir y te ponga no, la acción no. con digna, lo demás ante los tribunales, pero no da lugar a que haya una represalia por eso claro. y hay, hay otro tema y es el hecho de que el otro otro aspecto que se, se liberó fue el hecho de que los medios, cuando alguien decía algo en contra de, de alguien, los medios también eran penalizados sí sí sí y, sí. y, y eso también sí, que sí, corre eso por, ahí, fue... por ese Mismo camino en el claro. tribunal constitucional Cuando la sociedad de prensa sí. pidió que se despenalizaran Los claro. artículos 44, 45, 46, por, 47 Por eso de la digo es un asunto de, de personalidad De la Pero de la, de mira, la pena mira lo la que la pasó, te lo digo a, a ti ahora Como, como penalista Dentro de esas leyes Se llevaron las que, la que establecía La excepción veridad